Nuestros próximos ponentes son Xavier Roig Ventura y Luis Bellas, que van a hacer una ponencia con el título Proyecto Prometeus, Museo Virtual de las Fiestas del Fuego de los Pirineos. Xavier Roig Ventura es profesor titular de la Universidad de Barcelona en Antropología Social. Sus investigaciones han girado en torno a la organización familiar, la casa y la familia en el Priorat, en la Val d'Arán y en el Bonseni en las transformaciones en la familia contemporánea y el patrimonio cultural, eh, museos etnológicos y patrimonio cultural inmaterial. En el caso de este último, del PCI, coordina actualmente un proyecto de investigación sobre los usos sociales del PCI y el proyecto museológico del Museo Virtual de las Pistas del Fuego de los Pirineos, del proyecto Prometeus, eh, del que vamos a, a tener ocasión de, de hablar en los próximos minutos. Mientras que Luis eh, Bellas, eh, también de la Universidad de Barcelona, graduado en Antropología Social y Cultural y máster en Gestión eh, del Patrimonio Cultural y Museología. Actualmente es investigador en, el, en este proyecto Prometeus y está realizando una tesis doctoral sobre museos y patrimonio inmaterial en Cataluña. Sus intereses de investigación se vinculan a los ámbitos de las políticas culturales, museología social, museos de sociedad y gestión comunitaria en la salvaguarda del patrimonio cultural y material. Por lo tanto, eh, absolutamente pertinente vuestra presencia y vuestra participación hoy en este encuentro que agradecemos enormemente. Os cedemos la, la palabra. Perfecto, muchas Gracias. Um... Haremos la presentación uh, entre los dos. Xavier comparte el PowerPoint. Pues bien, uh, nosotros presentamos el proyecto mismo del Museo Virtual de las Fiestas de, del Fuego en los Pirineos. Un proyecto transdisciplinar uh, y transfronterizo entre Andorra, Francia, Occitania y en, y en, y en España, en Cataluña y Aragón. Y en el cual estamos desarrollando uh, el proyecto museológico con toda su dimensión a través de, de, del proyecto uh, del programa Interreg POCTEFA. Um, esperamos, ahora hacemos una previa de, del, del, del proyecto, os lo presentamos, pero la finalización tiene prevista para finales de mayo, inicios de junio, cuando presentaremos el, el museo definitivo. Uh, nuestra exposición se basará en cinco puntos muy, muy básicos, muy fundamentales, como es una introducción sobre la, la idea entre patrimonio material y museos virtuales. Uh, presentaremos brevemente qué son las fiestas del fuego de los Pirineos uh, y entraremos ya en, en lo que es el proyecto Prometeus. que uh, aparte a del, del museo virtual hay distintas acciones de, de salvaguarda para estas fiestas y, finalmente, ya uh, presentaremos el proyecto del Museo Virtual que tenemos en, en, trabajando durante estos años y la acción de urgencia que, que hicimos el año pasado para, para el COVID. Si puedes pasar. Bien, uh, para hacer una introducción, uh, básicamente, mm, hablando con, con distinto juntando un poco la, las, las anteriores presentaciones, Básicamente tenemos que entender que el patrimonio material es dinámico, se recrea y por tanto un museo basado en objetos solo no nos puede presentar lo que es el bien como inmaterial. Y además, como han dicho el compañero del Museo de Castilla y León, no solo los objetos nos transmiten el patrimonio, sino que el patrimonio inmaterial está en las calles, se vive en las calles. Y el rol de los museos con el patrimonio inmaterial, es un poco más limitado que en el patrimonio material que conservamos dentro de las colecciones. Básicamente el rol de divulgación, de, de, de debate, de, de participación de las comunidades y de ver qué el museo puede ayudar para la transmisión y la divulgación de, de estas prácticas y materiales. Si puedes pasar. Um, durante los últimos 20 años uh, hemos visto que los usos de Internet se han ido acelerando uh, junto con, con la creación de, de distintas acciones de salvaguarda para, para el PCI. Los más comunes son los inventarios digitales. Um, las distintas administraciones que han hecho inventarios los cuelgan y a través de los recursos que nos ofrece la tecnología a crear interactivos para ver a través de mapas cómo son la, las distintas prácticas, las distintas fichas de recolección de la información uh, que han hecho lo, los investigadores, los antropólogos eh, en el campo para inventar las distintas prácticas. Pero también, también vemos que otras instituciones como archivos o museos han empleado distintas técnicas, como por ejemplo las entrevistas para recolectar historias de vida, creando sitios de memoria digitales donde divulgan y hacen muestra de, de sus materiales uh, de investigación. Y por última parte, comienzan a haber museos virtuales o híbridos de, de museos físicos que podemos consultar a través de, de Internet y las redes sociales, que es un poco la, la, el proyecto que, que nos ve, vemos planteando con, con prometeo Si puedes pasar, Xavier. Estos museos uh, virtuales de PCI creemos que cumplen ciertos uh, roles o dinámicas del propio concepto de patrimonio y materiales. Es, es intangible, uh, por lo tanto, los materiales para divulgar vídeos audiovisuales sonoros, son también intangibles y por lo tanto estos recursos vienen muy bien para transmitirlo en, en, páginas, en plataformas, páginas web, uh, en forma de museos virtuales. Uh, hemos podido analizar distintos ejemplos no solo de museos virtuales de PCI, sino otros tipos de museos virtuales, desde museos de arte, ciencias naturales, ciencias sociales, museos de sociedad en general y a nivel internacional. Y afrontan distintos retos. Um, el lenguaje expositivo tiene que ser muy dinámico. Ya lo vemos en, en redes sociales, TikTok e Instagram, donde el componente uh, de, de los, del minutaje de los segundos es muy dinámico y entonces estos museos virtuales utilizan este, este lenguaje para intentar, uh, a través de interactivos, de recursos audiovisuales uh, muy breves, captar la atención de, del público para ver uh, um, los distintos materiales que presentan a nivel museográfico. Las estrategias museográficas en este sentido uh, ofrecen muchas posibilidades para el PCI, como comentaba, y en esta línea podemos ver cómo uh, hay distintos, distintas formas, como por ejemplo colecciones en línea uh, básicamente orientadas a, a, a divulgar materiales sobre a las distintas prácticas que vinculan uh, el patrimonio inmaterial o bien directamente colecciones co-creadas con participación de, de las personas, de las memorias uh, de estas personas, ¿no? a través de redes sociales, a través de, de correo electrónico, a través de, de, de múltiples posibilidades que nos, nos ofrecen la, las tecnologías y crean colecciones, exposiciones Memoriales sobre distintas temáticas, género, eh, sostenibilidad, eh, que vinculan con estas prácticas del patrimonio inmaterial. Um, como hemos visto, um, las visitas a estos museos virtuales son de, independientes. El mismo usuario, a través del smartphone, la, la, ta, la tableta o, o el portátil, ordenador de, de mesa, consulta independientemente a uh, los museos. No hay una interacción directa por parte del, del, del museo, a no ser que haya una tecnología que permita hacer visitas guiadas. Y por último, por última parte, hemos visto algunos casos, como por ejemplo en, en Japón, donde distintos centros de investigación han impulsado museos virtuales de PCI, de celebraciones principalmente, como uh, elemento sustitutorio de, de las fiestas en, en la etapa COVID. Si puedes pasar... Haciendo un, un análisis en profundidad de qué tecnologías pueden aprovechar uh, las comunidades de, de PCI para crear sus museos virtuales, hay distintas. Uh, la primera sería la experiencia inmersiva, donde el, el, el, el conjunto de tecnologías se, se pone a disposición para la creación de entornos virtuales donde poder experimentar los distintos rituales, uh, prácticas de, de artesanía, conocimientos de la naturaleza. Un ejemplo que podéis consultar es de la comunidad Kwakwakawakw en, en, en Canadá, que realizan el ritual del Potlatch, uh, y esto está vinculado dentro de la, la plataforma estatal de, del gobierno de Canadá, y, y vinculado al, al Museo de, de Historia de, del Canadá, que es un museo de sociedad que le recomiendo, que es digital Museums Canadá. Uh, después tenemos uh, prácticas uh, donde incluyen uh, principalmente la reproducción de audiovisuales, sea sonoro, imagen o vídeo, como por ejemplo en, en Sons de Patum, Patrimonio sonoro de, sonoro de la Patum de Berga, donde hacía uh, un recorrido sonoro a través de, de, la misma, de la misma fiesta. ¿no? A través del sonido, la imagen, no el vídeo y el texto, hacían un recorrido por las distintas frases del proceso ritual de la Patum. Uh, en este ejemplo me quedo porque también es cierto que la tecnología uh, tiene data de caducidad y en Sons de Patum creo que es un proyecto de 2008-2009 muy innovador en, en ese momento pero que en, en tecnología se limitó y a partir del año pasado el, el programa de, de Adobe terminó con la reproducción. Después tenemos uh, interactivos también de vídeo 360 grados, que es muy interesante también, realidad uh, aumentada con objetos en, en materiales de, de la fiesta o de, del patrimonio en 3D. Después cartografía interactiva o contenido creativo co-creado como el Museo de la Persona en, en Brasil. Si puedes pasar, aquí tenemos distintos ejemplos. Eh, un museo virtual en, en, del carnaval en Alemania. El del Pollatch que os comentaba, donde tiene distintas áreas, desde museo más material a museo más virtual. Y aquí el, el ejemplo del, de la Patum, que esto es consultable. Hago un, una breve explicación de, la, de las fiestas de, de los Pirineos, eh, si puedes pasar. Uh, básicamente es, uh, es una fiesta basada en el fuego uh, y en la madera, en, en los espacios naturales y urbanos de los distintos pueblos. Son 73 pueblos reconocidos por la UNESCO en Aragón, Occitania y Andorra, en tres estados, Francia, Andorra y, y España, pero son muchos más los que celebran aparte de los institutos en la UNESCO. Básicamente se celebran en los solsticios de verano, 23 24 de junio, y en Navidad, en Nochebuena y otras fechas vinculadas a junio, julio, en distintos pueblos, principalmente en Cataluña y en Aragón. Aquí tenéis un, un mapa, la cartografía donde podéis ubicar en el Pirineo, tanto francés como español y, y, ahora, y andorrano, las distintas fiestas localizadas, si podéis pasar. Hay muchas diversidades diversidad de fiestas, tipologías, tipos de usos de la madera en forma de hoguera o en forma de, de, de falla, como también en la misma práctica, desde desfiles de, de fuego, pasacalles por el, por el pueblo de, de este fuego, rodándolo a, a través de, de bolas de fuego como Andorra o como en, en, en Les, en, en el Valle de Arán, como también en, en la parte occitana, a través de un tronco que es llevado al, al centro del pueblo. Si puedes pasar. Uh, la fiesta se prepara con unos conocimientos muy concretos uh, transmitidos oralmente entre los practicantes uh, a través de la construcción de madera de árboles, de distintos árboles, tipos de procedencia diversa. Si puedes pasar. En, en la parte de, de, de las fallas, la tipología de fallas uh, en Aragón y, y, en, y en Cataluña, hay un descenso por la montaña donde la, las antorchas se van llevando y crean la, la imagen en, en el descenso de una serpiente, si ¿Sí puedes pasar. En otro caso hay a las bolas de fuego, donde con cadenas metálicas y materiales de madera se, se, se combustian en, en forma de hoguera, en Boí, no sé si podía reproducir el vídeo, el de ascenso y entrada al pueblo. La ilusión del pueblo y de, y de los turistas en, en estos últimos años de producción se ha ido masificando turísticamente y esto también es un problema por pueblos muy pequeños y con un auto uh, turismo. Esto es el Les, una imagen de la fiesta en San Juan. Uh, pasaré muy rápido por el proceso de candidatura. Uh, el, proceso, el proceso es largo hasta que culmina en 2015 a través de una, un proceso transfronterizo entre los tres estados Uh, con una iniciativa local muy potente, muy activa, de los distintos pueblos y, y con implicación presentando por, por el estado de Andorra el, la candidatura. Hay ciertos problemas con la de, denominación, si decirlo los de, de verano, de, de eh, en general, si de, decirle fallas uh, o, o brandón, solo tres pueblos, la gestión misma de, de la candidatura y distintas visiones de la fiesta misma en Andorra, en Cataluña, en Aragón, en Occitania, por el tema del turismo también, de, de, de cómo se entiende la fiesta, si es un recurso cultural, un recurso para la identidad y también para la gestión internacional de, de la misma candidatura. Aquí el conflicto de, de la denominación de la candidatura. Sigue. Y aquí entramos con Xavier y con el proyecto Prometeus. Vale, pues muchas gracias. Eh, después de este contexto, eh, vamos eh, a presentar lo que comporta este, este proyecto concreto y eh, más específicamente nuestra, nuestra idea de museo virtual. Eh, como decía Luis, esto está en el contexto de un proyecto Prometeos. El proyecto Prometeos es un proyecto Interreg, POCTEFA. Eh, POCTEFA es el ámbito de trabajo de, eh, que permite eh, investigaciones y acciones concretas en el ámbito de los, de los Pirineos, ¿no? Y nuestro proyecto es un proyecto en que forma parte de distintos socios, eh, tanto universidades como centros de estudio, como entidades de la administración, eh, como el gobierno de Andorra o la propia Generalitat, el Consejo General de Arán, o la Diputación de Lérida, ¿no? y también como asociados de eh, distintas asociaciones, administraciones locales vinculadas con la gestión de las fiestas en todos estos pueblos. ¿no? Por tanto, es un, un proyecto con socios y asociados distintos, tanto del ámbito universitario como de las propias asociaciones y e administraciones. El objetivo principal de este proyecto, eh, que va a terminar en junio del próximo año, consiste en sentar bases para la continuidad de la candidatura también para una reflexión conjunta sobre el significado de las fiestas su cambio, sus problemas eh, sus problemas de sostenibilidad sus problemas eh, relacionados eh, con las propias transformaciones con el número de pueblos eh, que participan o que son incluidos en la, en la candidatura eh. también mecanismos de colaboración y fronteriza, eh. tenemos que tener en cuenta que la fiesta es sentida como una vivencia en cada pueblo hasta que no se impulsa la candidatura muchos, y además porque coincide en, en, en fechas, ¿no? pero muchos pueblos no sabían de la existencia de, sí que sabían, pero no, eh, no tenían una conexión. Por lo tanto, claro, uno de los retos y que se transmita en nuestro proyecto, eh, sobre todo en el museo virtual, es cómo eh, vamos a conseguir marcar la fuerte identidad local de cada una de las celebraciones y eh, por el contrario ver eh, ese eh, elemento de conjunto ¿no? eh, que tiene que ver con esa acción de salvaguarda a distintos niveles ¿no? las acciones de este proyecto son diversas, yo solo ahora vamos a hablar de una que es el museo virtual, tal vez la, la, la que más se ha hablado y la, la, no, no, no, la más eh, conocida, ¿no? pero también hay otras acciones como la realización de un posgrado de patrimonio en material para los propios actores ¿no? que sirvan un poco como concienciación y de carácter internacional y de cómo gestionarla sobre todo de gestión no de conocimientos teóricos sino de gestión porque hay múltiples problemas de gestión el tráfico eh, con los días son pueblos muy pequeños esos días reciben muchos visitantes no también la preparación de materiales didácticos que ya se ha concretado con la organización de unas maletas didácticas que son utilizadas por, eh, por las escuelas ¿no? documentación también sobre las propias puestas, fiestas, una señalización turística a través de, de, de paneles informativos en la entrada de los pueblos y también unas jornadas eh, internacionales la presentación de la maleta pedagógica y las eh, jornadas eh, internacionales eh, que realizamos ya el pasado octubre. ¿no? Esto tiene un componente importante ¿no? porque no hay muchas ocasiones en que se reúnan eh, gente pues, que son de no solo de, de, de estados y de regiones distintas, ¿no? sino que también los Pirineos eh, vistos en vista aérea pues es muy fácil la comunicación, pero vistos en el propio territorio las distancias son considerables. El proyecto virtual Prometeos, ¿en qué consiste? Este museo virtual eh, es un proyecto no vinculado al museo físico, transfronterizo y multilingüe. Eh, estará en catalán, en, en español, en francés, en occitano, en inglés y también en las partes en aragonés. Eh, con una museología participativa eh, basada en la idea de co con las comunidades. Algunas páginas eh, permitirán añadir eh, contenidos por parte de las propias eh, comunidades, que tendrá eh, exposiciones en línea, pero también otras territoriales o temáticas con una doble entrada, será posible ver el museo en formato de sucesión de páginas web, pero también con una visita guiada, lo explicaré, con actividades en línea que van a ser eh, puestas eh, en, la, en, la, en, en las propias eh, páginas del, del museo virtual y un museo infantil, eh, también una parte infantil dedicada a los niños con recursos, actividades, etcétera, etcétera. El, el proyecto es un proyecto complejo, ¿no? Porque va, a, a, o sea, uno de los retos son, luego lo vemos, ¿no? Pero es la comunicación. ¿no? no entendemos que un museo virtual debe ser un simple depósito de materiales o testimonios o de aspectos de este tipo, sino algo que pueda captar la atención del, del, del público ¿eh? a través de presentación de algunos objetos, elementos o fiestas en 3D, con numerosas fotografías, vídeos, materiales, vídeos inmersivos incluso posibilidad de agregar por los usuarios y que sean sitios web seductores, atractivos y con experiencias intuitivas. El museo se va a configurar tal como estamos eh, haciéndolo a través de una exposición de referencia, como, como igual que un museo físico, pero en, en virtual, ¿no? pero después eh, también con otras acciones, otras eh, páginas como un mapa interactivo con la diversidad de las fiestas. Luis insistía en que hay numerosos tipos de fiestas que son muy distintas entre sí también con exposiciones temporales y temas y territorios, con ese museo infantil que les decía específico para que los niños puedan sentir la, la, la fiesta y tener ahí espacios didácticos, juegos, etcétera, etcétera, y con una fuerte interacción con las redes sociales de manera que eh, se concluyan en el museo. Retos del, del, cuando uno realiza un proyecto virtual, ¿no? primero la propia participación de las comunidades, es algo que hemos tratado de que sea algo muy fuerte, ¿no? El, el problema es que ellos no vean eso como un producto exterior, sino cual es que están creando ello. Ellos mismos y las redes sociales ahí juegan un papel muy fuerte porque es un elemento muy fácil y a través de las redes sociales pueden subir materiales de la fiesta de mi propia localidad o mis propias experiencias. ¿no? Reto también de que estamos eh, haciendo un lenguaje para diversos públicos, locales, exteriores, edades distintas ¿no? y por lo tanto cada página debe ser pensada en función de esos diversos públicos. ¿no? Reto segundo de conceptualización, cómo explicar la diversidad de las prácticas ¿Cómo transmitir las emociones que se viven en las, en las fiestas? ¿no? Y conseguir en unas páginas, ¿no? Y conseguir la atención del público. En muchos museos virtuales <coughs> les pasa de que el minutaje de las personas entran, navegan un poco, claro, pero luego se van, ¿no? ¿Cómo conseguir una mayor atención? ¿no? Es un, un gran reto porque todo el mundo virtual es muy rápido. Nosotros sentamos de un sitio a otro, ¿eh? no somos fieles a una visita como una visita física, ¿no? ¿Cómo pasar reto tercero de escenario? ¿Cómo pasar de la fiesta a lo virtual? ¿no? ¿Cómo virtualizar la fiesta? Antes decía la intervención anterior, o la, la, anterior, la anterior, ¿no? ¿Cómo conseguir eh, que una fiesta pueda ser musealizada? En este caso, ¿cómo se pasa al formato virtual? Las imágenes, vídeos, testimonios... Y eh, con la idea que no debe ser un depósito de inventario, sino un verdadero museo. ¿no? Y reta número cuatro es eh, retos de eh, eh, estrategias de comunicación. ¿no? Tenemos distintas eh, estrategias, ¿no? desde un vídeo... Tesla de inicio, que ya hemos grabado, visitas guiadas, teatralizadas, esto es un aspecto importante y novedoso en el, en el museo, ¿no? eh, eh, testimonios, pero también interrelación con las redes sociales y esta idea de pues, las visitas teatralizadas ser un punto importante, ¿no? entonces hemos construido unos personajes en el lado, esta es la del lado catalán y en, en castellano, pero luego habrá otro también en francés, ¿no? que va a ir explicando, ¿no? como si fuese una visita teatralizada, pero que pretendemos con eso captar mayor la atención explicando los distintos elementos del, del, del proyecto. Este es un personaje que ya existía y que realiza eh, visitas teatralizadas a un museo del Pirineo ¿no? y que nos ha ido bien porque ya también es eh, persona fallaira ¿no? Bueno, decir que eh, eh, eh, ya se os muestro algunas imágenes ya de cómo está el museo eh, conceptualizado el museo estaba previsto para este año, ¿no? para 2021 pero ante la irrupción de la COVID eh, hicimos y construimos en eh, dos meses, muy rápidamente dijimos algo tenemos que hacer, las fiestas no van a poder celebrarse el impacto fue variado ¿no? Pero aquí por ejemplo una, en algunos pueblos lo celebraron pero pidiendo como en este vídeo que no fuese nadie de fuera del pueblo, solo del pueblo ¿no? en junio cuando se celebró ¿no? entonces ese impacto que podíamos hacer y entonces construimos rápidamente en dos meses un museo provisional que ustedes pueden ver en línea ya en Prometheus Museo y aquí les muestro algunas imágenes y luego intentaré entrar también en el propio museo la idea de base es el, en este museo eh, es una acción provisional <coughs> la fiesta continúa a pesar de que algunos pueblos no se celebró, otros en formato reducido ¿no? y aquí dos algunas imágenes de cómo está diseñado, ¿no? un mapa interactivo en todas las, las fiestas y que, va, eh, que tiene algunos datos de cada uno de, las, de los pueblos, pero además de eso eh, va a tener más información sobre cada uno de los, de los pueblos. Esto es la, la versión provisional, la definitiva a veces más, ¿no? la idea de la continuidad de la fiesta. La interrelación con las redes sociales de manera que todo eh, localizamos en las redes sociales y pasan automáticamente al museo todas las informaciones eh, que tienen que ver con, la, con las fiestas, ¿no? tanto en Instagram como en, en Facebook como en Twitter, ¿no? entonces eso permite un poco esa, esa participación eh, fuerte sin demasiado coste eh, de, de, de seguimiento, ¿no? porque es uno de los retos del futuro, ¿no? la parte del Museo Infantil ¿no? como, eh, como... Importante con recursos pedagógicos, cuentos, etcétera, etcétera, ¿no? y cuentos, actividades didácticas se van a, a, de momento hay poco, ¿eh? eso es un poco la configuración previsional, ¿eh? pero luego en el futuro pues está contemplado que va a ser. Mucho más importante esta, esta, esta parte, ¿no? Eh, y también la explicación sobre la propia fiesta, patrimonio inmaterial de la humanidad, numerosos vídeos, ya que pueden ustedes ver. Bien, conclusiones, ¿no? Y reflexión final, y luego antes les, les muestro un poco el vídeo, el, el, el propio sitio web, tal como está configurado, aunque es más fácil que ustedes lo vean, ¿no? es eh, decir, que este, el, al construir este museo provisional nos ha permitido conocer los límites y utilidades de lo digital. ¿eh? Nos ha permitido estudiar, analizar los públicos, cómo los públicos lo han visitado, no eh, conocer el minutaje, el tiempo no y por lo tanto eso, eso que no estaba previsto ha sido bueno para la configuración definitiva del proyecto. ¿no? Nos ha permitido también reflexionar sobre cómo encontrar el lenguaje comunicativo. Un sitio web es un sitio de comunicación, un espacio un museo es también un espacio de comunicación, cada vez más los museos tienden a ser espacios de comunicación, ¿no? pero también de ser un sitio comunicativo, el de la página web con un lenguaje. Es decir, uno de los grandes no, no tengo ninguna duda que gran parte de, la, de los museos en el futuro serán de tipo virtual porque tienen muchas posibilidades, pero aún estamos lejos porque falta encontrar un lenguaje comunicativo específico, como costó encontrar un lenguaje comunicativo para la prensa, ¿eh? para pasar a internet, o costó también para el lenguaje comunicativo en, en, en, en construcción de páginas web, en fin, etc. ¿no? Entonces, aún ahí hay mucho terreno para avanzar. ¿no? el reto y el elemento de cómo pasar las emociones, la vivencia y experimentación de las fiestas a lo, a lo virtual, ¿no? esa inmersión ¿no? que de alguna manera ¿no? la propia participación de las comunidades que lo vean como algo eh, suyo ¿no? este, este, este elemento virtual ¿no? y también eh, que eh, pueda servir para los visitantes exteriores como una introducción cuando vayan a, a verlo, ¿no? que es algo que siempre se quejan las, las personas, las comunidades que, que, que celebrantes, ¿no? En este sentido e incluso e incluso poner sobre la mesa que una parte de lo, la sostenibilidad futura de las fiestas, eh, algunas han crecido tanto que hay un problema de acceso público, eh, otras no, pero algunas son exceso para comunidades y pueblos muy pequeños, de que puedan sustituir parte de los visitantes por esta visión exterior. El museo está previsto para el 2022 y eh, solo para eh, terminar les muestro ya en directo las propias páginas, aunque ustedes eh, pueden verlo más, ¿no? eh, que muestra un poco más con la dinámica de cómo es en, en este momento el, el propio, el propio eh, museo, ¿no? y, y tal como está, y que un poco no será el definitivo, pero nos muestra un poco la, la configuración de cómo va a ser el, al final esta, esta, esta experiencia. ¿eh? No voy a... a a entretenerme con todas las páginas, evidentemente, porque ustedes lo pueden, lo pueden ver, porque está en línea en los distintos idiomas, ¿eh? pero ver ahí actividad didáctica, los juegos, ¿no? numerosos vídeos ¿no? que nos permiten eh, ver un poco, la, experimentar la, la vivencia de la, de la fiesta ¿no? y que eso es... es eh... Juan Puyem, yo creo que eh, es... Mochila, corte el sopá cómo se ve eh, la, la, la, propia, la propia dinámica de la, la fiesta y es importante esa, esa vivencia. ¿no? Entonces, en nuestro reto es cómo esa, esa experiencia ¿no? que significa, nosotros hemos visitado distintas fiestas ¿no? y de ver eh, cómo ese sentimiento ¿no? puede eh, llegar, ¿no? esa, sobre todo esa llegada ¿no? al ¡Adiós! Eh, de destacar. ¿Eh? Bueno, no quiero entretenerme más porque eh, ustedes eh, pueden verlo ¿no? pero básicamente eh, les dejo con estos eh, este este eh, evento final ¿no? que, es la... que es un poco esa fuerte visión Es en patrimonio de la humanidad para tres sería tan nuestra que si fez mundialmente coneguda Bueno, ahí termino, ¿eh? y eh, creo que casi casi hemos hecho el tiempo previsto ¿eh? Eh, con todo esto. Pues muchas gracias. Eh, Xavier eh, Luis, efectivamente os habéis ajustado, teniendo en cuenta que habéis empezado unos minutos más tarde, y, y teniendo en cuenta también que sois dos los que hacéis la, la presentación, os lo agradecemos, os habéis ajustado perfectamente a los tiempos. Muchísimas gracias. Interesantísimo. El, el, el proyecto que nos habéis, que nos habéis presentado, dejadme eh, empezar diciendo que, que me encanta el nombre que le habéis elegido. el Proyecto Prometeus, muy, muy apropiado y, y muy, muy, muy ajustado. Eh, interesante y, y bueno, en los tiempos que, que corren, por desgracia, la pandemia nos ha hecho tener que, que trabajar. Bueno, por desgracia y por suerte, todos hemos conocido otras formas de trabajar, de, de interrelacionarnos. Y es verdad que los museos virtuales, eh, los retos que, que plantean, eh, la, eh, habéis empleado la palabra sustitución, pero yo creo que, además, por lo que habéis explicado, eh, sería más propio hablar de, de, de la posibilidad del acceso a las, a las fiestas, ¿verdad?, eh, o a los diferentes elementos del patrimonio cultural y material a, par, a partir de lo online y de estos eh, museos eh, eh, virtuales. Habéis introducido algún tema eh, que yo no creo no me suena que ayer surgiera y, y desde luego es central, es nuclear en relación al, a la gestión del patrimonio cultural y material, cómo es el impacto del, del turismo. Nos consta desde el Ministerio que hay, eh, bueno, preocupación en determinados ámbitos y en determinadas manifestaciones, en unas más que en otras por la naturaleza de las mismas, eh, en relación al, a, al, a cómo gestionar el, un recurso que es ineludible y que es eh, necesario, como es el cómo es el turístico, el, el turismo en nuestro, en nuestro país, en nuestras manifestaciones, en nuestros pueblos, pero eh, cómo puede afectar a las cuestiones de, de identidad y de entendimiento de las, de las propias eh, fiestas. Por otro lado, o, vamos, celebraciones o elementos del patrimonio cultural y material. Por otro lado, eh, me ha gustado también y ha sido interesante, ayer lo, creo que fui yo el que lo, lo comentó en relación al, a, las, a la candidatura que tenemos en marcha del vidrio. Me, ha, me, me, me gusta eh, ver las eh, consecuencias positivas que tienen las eh, declaraciones en, en determinados eh, elementos, que el, es, existe una continuidad. No nos quedamos únicamente en la, en la consecución del, de un, ojo, un objetivo primario como pueda ser la inclusión en, uno de los, en una de las listas, sino que existe una continuidad en esa candidatura que se hace y se trabaja, eh, se hacen reflexiones conjuntas, en este caso, eh, entre varias eh, comunidades autónomas en nuestro país, pero tres países, Andorra, Francia y, y, y España, trabajando de una manera, eh, cooperando. Esa colaboración interfronteriza me parece interesantísima y también las acciones de, las acciones de, de, de salvaguarda. Y, por supuesto, todas las cuestiones que nos habéis eh, comentado en relación al, a la no existencia de un espacio físico, el multilingüismo del, del, del formato que, que empleáis. Y, y la participación por supuesto de las, de las comunidades y como comentábamos en el, con el ponente anterior, con Juan y Caravaca de la Cruz, el, eh, esa sección dedicada especialmente al Museo Infantil y la transmisión ¿no? a, las, a las nuevas generaciones del, de, la, de la fiesta que es, que es esencial. Eh, nada, agradeceros vuestra participación, por supuesto, y el haber eh, podido saber y conocer algo más en profundidad el, el proyecto Prometeus eh, Estaremos pendientes igualmente a partir de, de, de 2022 a su definitivo eh, lanzamiento y, y, y bueno conoceremos todos mucho más las, eh, las fiestas de las, de las fallas en, en el Pirineo gracias a, a, al proyecto. Muchísimas eh, gracias.